en nuestra carnalidad, nuestro hombre viejo por la coroa, que es símbolo de arrepentimiento tener en nuestro corazón, que cuando salgamos de las aguas, vamos a tener que caminar en una vida nueva, en una vida distinta en nuestro Señor Jesucristo en parte, en el cuarto, el la cruz y estuvo tres días, después resucitó, cuando estuvo en la voz del Padre y estuvo con nosotros, nosotros tenemos que morir con nuestro hombre viejo y tenemos que nacer de nuevo para poder vivir en una vida nueva Amén Aquí estamos todos, hermanos, vestidos de blanco. Y esto es una simbología. Igual que cuando Cristo venga por nosotros, y que nos pongamos en una, una de santidad. En este día estamos usando nuestra ropa, ya preparándonos para esa simbología, cuando Cristo nos tenga que dar esa ropa de santidad. Por eso es muy importante que tengamos, nuestro nos con nuestra ropa santa, y puesto para arrepentimiento. No porque Cristo ha de ser Dios Cristo. Porque Él es el único que se dio a la cruz con nosotros. Y por eso nosotros, todos el por la de la ¡Ah, bebé! Cristo. relativa, vamos a ponemos al lado del río los hombres y no otro lado las mujeres, relativa si se pone primero la mujer, su marido también el primero, para que pase el marido a la su mujer después. Lo vamos así como las de que sí, sí, mañana, sí, sí. los hermanos que a la mañana solamente ya estamos llevando ahora simbólicamente también tenemos que agua una y además en el segundo de Cristo, esta es misma cena ya la vio toda la fundación del mal. Sabía que en este momento, en este día y en esta hora, vamos a estar presentes aquí y ningún poder en ningún sitio podía impedirnos que llegáramos aquí Dío Lucas, Dios Lucas han de la cabeza, no la ha impedido nadie, porque Jesucristo no lo decir, porque que Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! En nombre de Cristo nuestro Señor Jesucristo, Padre mío, Te presentamos este día nuestro este fortismo, Padre mío, que tú nos aceptes, Padre mío, en tu seno, en el hueco de tus manos, Señor mío, que perseveres de mí nosotros hasta aquí y siempre junto con su nombre, Padre mío, que no nos deje la tribulación caer, Padre mío, que tu espíritu siempre en nosotros para llegar siempre hasta el final hasta que el fin de las en el nombre de Cristo te damos la gracia muchas gracias Dios mío por este paso tan importante Dios mío que vamos a hacer en tu nombre y en tu gloria Señor Jesucristo Dios mío ahora te imploro y te suplico Dios mío cada hermano y cada hermana Dios mío que vamos a llevar este paso Dios mío porque tú Dios mío todo lo sabes Dios mío y todo es tu la mente y los corazones Dios mío y si alguno tiene salvación y da la vida eterna ese eres tú Señor Jesucristo no hay otro más que tú Dios mío porque eres el autor de la vida, Dios mío El primogénito de los muertos, Señor Gracias, Dios mío, por el sacrificio En el glorioso nombre de Jesucristo Amén Esta tarde, Padre mío, por la misericordia que tienes Ya nos aterramos a lo que dice tus escrituras, Padre de Lucas capítulo 12, versículo 32, nos dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha pracido daros en el reino. Ahora, Padre, con esa esperanza, te suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos rebatados cuando lleguen nuestras horas, así tu promesa a nosotros tenemos fe. Te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús se dio a la cruz y derramó su sangre para perdón de sus pecados. Creo que se la resurrección de los muertos y la vida eterna. Acepta a Jesús como un salvador y señor de salud. Pues conforme a la fe que usted declara ante Dios y los hombres, yo la bautizo en el nombre de Jesús, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muerte y en esta muerte somos también nosotros vencedores. Amén. Es en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Aceptas a Jesús como único Señor y Salvador. Amén. Así como te en tu fe. Le damos el nombre de la remoción. El nombre de Jesús es el de la Amén. Amén. Amén. Amén. Señor Jesús, tu único Dios, Señor y Salvador en su vida, conforme a la fe que aquí declara delante Dios y los hombres, yo te bautizo en el nombre de Jesús, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermano Jesús, este que Jesucristo se dio a la cruz y derramó su sangre para perdón de tus pecados? ¿Crees en la resurrección y la vida eterna? Aceptas a Jesús como tu único Señor y salvador? Por así como tú estipicas en tu fe delante de Dios y los hombres, yo te bautizo en el nombre de Jesús, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Amén! Dios, Señor y Salvador, en tu vida, amén, contra la la fe, gracias por su gracias por la pata arriba, ponte aquí arriba. Pasa por detrás, Cuidado no me empuje, sí. Hermano Jesús, ¿crees que Jesucristo derramó su sangre en la cruz para perdón de tus pecados? Amén crees en la resurrección de los muertos y la vida eterna, Amén. aceptas a Jesús como único Señor y salvador, Amén. pues así como testificas en tu fe, delante de Dios y los hombres, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. <risa> Ahí. Hermano Enrique, ¿crees que Jesucristo, nuestro Señor, derramó la sangre un trabajo para perdonar tus pecados? Amén. ¿Crees la resurrección de los muertos de la vida eterna? Amén. ¿Aceptas al Señor Jesús como Dios, salvado Señor y Salvador en tu vida? Amén. Pues con conmaración que tú santo ante Dios y los hombres, yo te bautizo en el nombre de Jesús, que es Padre y el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Ah, no! Matilde, ¿crees que Jesús se dio a la cruz y derramó su sangre para perdón de tus pecados? ¿Crees en la resurrección de los muertos y la vida eterna? ¿Aceptas a Jesús como tu único Señor y Salvador? Pues así como testifica delante de Dios y de los hombres, yo te bautizo en el nombre de Jesús, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. resurrección de los de la vida Amén Acepta al Señor Jesús tu de Dios Señor salvador en vida Amén Confirma la fe que tú necesitas ante Dios por los hombres Amén te en el nombre de Jesús que es Padre, Hijo y Espíritu Santo pueblo santo hermana Susana ¿ves que Jesucristo se dio a la cruz del Calvario y derramó su sangre para perdón de tus pecados? ¿ves en la resurrección de los muertos y de la vida eterna? Aceptas a Jesús como tu único salvador y Señor? es así como testificas delante de Dios y los hombres yo te bautizo en el nombre de Jesús que compadre, padre niño, Amén. Amén. Amén. Amén. ver. A Que este Jesucristo nuestro Señor que derramó la sangre en la cruz del caballo para perdón de tus pecados, que es la resurrección de los muertos y la vida eterna, aceptas a Jesús como Dios, Cristo, Señor y Salvador, por la fe que tú testificas ante Dios y los hombres, yo te bautizo en el nombre de Jesús, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermano Ángel, ¿crees que Jesucristo se dio la cruz del Calvario y derramó su sangre para perdón de tus pecados? Amén. ¿Crees en la resurrección de los muertos y la vida eterna? ¿Aceptas a Jesús como tu único Señor y Salvador? Amén. Pues así como te justifica tu fe delante de Dios y de los hombres, yo te bautizo en el nombre de Jesús, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Ah, can... no! Pablo. no! Jesús, derramó su sangre, cruz del caballo para perdón de tus pecados que crees la resurrección de los muertos y la vida eterna aceptas a Jesús tu único Dios, Señor y Salvador en tu vida que tú entre Dios y los hombres yo te doy en el nombre de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Amén Lucas, ¿crees que Jesucristo se dio a la cruz del Calvario y derramó su sangre para perdón de tus pecados? Amén. ¿Que es la resurrección de la muerte y la vida eterna? Amén. Apretas a Jesús como tu único Señor y Salvador. Amén. Porque así como testificas en tu fe ante Dios y los hombres, yo te bautizo en el nombre de Jesús, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. de la cruz del Calvario para perdón de tus pecados que es la resurrección de los muertos de la vida eterna acercas a Jesús como un hijo de Dios de salvador en tu vida y con la fe que te justifica tanto Dios y los hombres yo te bautizo en el nombre de Jesús que es Padre, Hijo y el Espíritu Santo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 ¿Quieres que nuestro Señor preside el famoso sangre en la cruz del Calvario para atenderle a tus pecados? ¿Quieres la resurrección de los muertos y la vida eterna? Amén. ¿Acepta a Jesús como único Dios, Señor y Salvador en tu vida? Y en con la condenación de tus ante Dios y los hombres, yo te bendigo en el nombre de Jesús, Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.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 Nati, falla del agua, que es la resurrección de los muertos y la vida eterna, afecta la pesante mil, con Dios, el Señor Salvador en tu vida, conforme a la palabra de Dios y los hombres, Dios y el dominio de Jesús, Dios, Padre, y Dios y Santo. Jesús, ¿crees que se dio a la cruz el calvario, y derramó su sangre para perdón de sus pecados? ¿Crees la resurrección de los muertos y de la vida eterna? a Jesús como tu único Señor y Salvador? Es pues así como te suscita en ti, de Dios y de los hombres. Yo te repito, en el nombre de Jesús, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Aleluya! para perdón de tus pecados que es la resolución de los muertos de la vida eterna acién a Jesús, tu único Dios y salvador en tu vida conforma la fe que tú te explicas ante Dios y los hombres yo te bautizo en el nombre de Dios ¿Ah, pero que déjala que, que se espabile ¿Sí? Tres, tres, tres. hermano ya?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 De nuestro señor derramó su sangre en la cruz del calvario para perdón de tus pecados es la resurrección de los muertos y la vida eterna. aceptas a Jesús como único Dios Señor y Salvador en tu vida conforme a la fe que tú te ante Dios y los hombres yo te bautizo en el nombre de Jesús que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Gloria a Dios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 Ana, Ana, que este que Jesucristo nuestro Señor de su sangre en la cruz del barrio para perdón de tus pecados, Amén. Que es la resurrección de los muertos y la vida eterna, que a Jesús tu único Dios Señor y salvador en tu vida, Amén. conforme a la fe que tú testificas ante Dios y los hombres, la que te bautizo en el nombre de Jesús, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. ¿Crees que Jesús se dio en la cruz del Calvario y derramó su sangre para el perdón de tus pecados? Amén. ¿Crees en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Amén. Aceptas a Jesús como tu único Señor y Salvador. Amén. Pues así como te tiitas en tu fe, delante de Dios y de los hombres, yo te bautizo en el nombre de Jesús, de tu Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya.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 Este maldito, en el nombre de Jesús, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Más agua, hijo!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 No te no a no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no delante de Dios de los hombres, Dios bendito, en nombre de Jesús, es el Padre, el Hijo el Espíritu Santo. multim ¡Ven aquí vaya a aquí vaya a aquí va aquí aquí aquí aquí aquí aquí aquí aquí aquí aquí aquí aquí aquí aquí aquí aquí aquí Alfredo, es que Jesucristo se dio a la cruz del Calvario y derramó su sangre para perdón de sus pecados. Eres la situación de los muertos y la vida Acepta a Jesús como tu único Señor y Salvador. Así como testificas en tu fe, delante de Dios y de los hombres, yo te disfruto en el nombre de Jesús, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Mamá! Hermano Ángel, ¿crees que Jesucristo se dio a la cruz de Calvario y derramó su sangre para el perdón de sus pecados? que ]uh, la de los la vida eterna Aquí se como Espíritu Señor y Salvador Así como testificas en tu fe delante de Dios y de los hombres, yo te batido en el nombre de Jesús, que es el Padre, el Hijo y el Santo. Adiós. hermano Enrique, si crees que Jesús le dio la vida del carvalho y derramó su sangre para perdón de sus pecados, es que de la transformación de los muertos y de la vida eterna, aceptas a Jesús como tu único Señor y Salvador, o así como te suicidas en tu pez, delante de Dios, el de de en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Niño, no tienes piedra. No... Hermano Manuel, ¿qué es que Jesucristo nuestro Señor derramó su sangre en la cruz del caballo para perdón de tus pecados? ¿Qué es la resurrección de los muertos y la vida eterna? Acetas a Jesús tu único Dios Señor y Salvador en tu vida, conforme a la fe que tú testificas.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 ¡Cinado! ¡Aquí ya! traído las mi bañado la uh, uh. las I... no, no, no, oh, uh, Ahí ま、<音声><音声>